La Universidad de Santiago es una de las universidades con más prestigio de toda Galicia. La verdad, tiene una tradición y una historia muy larga y ofrece muchos programas diferentes, tanto en el campo de las humanidades, de la medicina, de las ciencias. Eh, tiene una facultad de medicina muy reconocida a nivel de todo el país. Y, y también ofrece ingenierías un poco un mix de muchos de muchos programas y a nivel educativo es, tiene muy buena calidad